Hola, bienvenidos a un nuevo video, mucho gusto, mi nombre es Laura y hoy te voy a enseñar todo lo que debes saber sobre los baños en oro. Pero primero, suscríbete en el botoncito que está aquí abajo y no olvides de activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Empecemos. Primero, hablemos del término golfing. Que en realidad no es gold fill, es gold filling. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestra pieza de metal va a ir cubierta de una lámina muy delgadita de oro. A esto también le podemos llamar laminado. Pero este proceso es mucho más complejo que lo que venimos llamando baños de oro y se torna mucho más costoso. A esto le llamamos gold filling. Este término se ha ido desvalorizando con el tiempo y la evolución del mercado. Pero esto lo explicaremos más a fondo un poco más adelante. Ahora hablemos de las desventajas de esta técnica de Gold Filling. Primero, es muy costoso. Segundo, es un proceso muy complejo de realizar. Tercero, tiene muchas limitaciones de forma. Las formas que comúnmente se hacen en laminado son formas muy sencillas como bolas o barritas. Y cuarto, es un proceso que últimamente ya no es tan común hacerlo en Colombia. Ahora sí, hablemos de la galvanotecnia o también llamada baños en oro o enchapes. Esta técnica tiene electricidad y líquidos químicos. Para realizar este proceso se necesita una fórmula química, la cual cada proveedor de baños en oro tiene una en específico. Es por esto que debes acudir a un proveedor de confianza. Los baños en oro tienen muchas ventajas. La primera es que no tiene limitaciones de forma. Cualquier forma puede ser bañada en oro. Es un proceso que se realiza más rápido y más fácil. Y también es mucho más económico. Ahora sí, miremos cómo se hace. Te enseñaré cómo es el proceso de los baños de oro. Pero recuerda primero que cada proveedor de baños de oro hace esta fórmula muy diferente. Esta es la fórmula que hace nuestro proveedor. Primero, es nuestro metal en crudo, que puede ser bronce, latón, Sama y hasta plata. La plata también se puede enchapar. No es recomendable utilizar hierro, acero ni aluminio, ya que estos metales son de alta oxidación y podrían dañar la pieza en poco tiempo. Este metal en crudo pasa por un proceso de limpieza con unos jabones especiales y agua. Se seca y se baña en cobre alcalino. Este cobre lo que va a hacer es llenar los poros de la pieza para que quede una superficie más plana. Se cubre con cobre ácido. Este cobre lo que va a hacer es darle brillo a la pieza. Se cubre con níquel. Níquel lo que va a hacer es darle durabilidad. Este es un metal muy fuerte. Nuestro proveedor lo que hace en su proceso estándar es enchapar la pieza con dos capas de oro. Él lo hace con un pre-oro que sella toda esta superficie y luego lo pasa por el oro de tono. El tono es el que nos da, si por ejemplo queremos oro de 24 kilates, de 18 kilates y así sucesivamente. El oro de 24 la pieza quedaría un poco más amarilla y el oro de 18 mucho más clara. Pero esto se los explicaré más adelante. Si por ejemplo queremos garantizar más tiempo de durabilidad de la pieza, lo que se realiza es antes del oro de tono enchapar la pieza con una capa más gruesa de oro y luego sí se le realiza el tono. Aquí podemos ver algunas piezas en crudo, estas son en bronce, porque el bronce es el metal más recomendado para hacer los baños, es un metal que no se oxida fácilmente y al hacer los baños de oro en estos metales, dura muchísimo más. Aquí podemos ver dos piezas, una en crudo, si la giramos podemos ver que no tiene el baño, y esta ya está bañada. En este mes hicimos preguntas a nuestros seguidores en nuestra cuenta de Instagram de qué querían saber sobre los baños en oro. Nosotros lo seguimos llamando oro golfi porque es un criollismo, pero en realidad no es golfing, es enchapado o baños en oro. Entonces una de las preguntas que más nos hicieron es ¿cómo garantizamos la durabilidad de nuestras piezas? Primero, nosotros podemos garantizar un poco más prolongado la durabilidad de nuestras piezas por nuestros proveedores, ya que estos proveedores son de muy alta calidad, pues hacen dos enchapes en oro y utilizan metales de base muy buenos como el bronce, y el samac. También nos preguntaron mucho entre la diferencia del laminado y el enchapado. Recuerden que el laminado es lo que se le llama oro gold fight? El baño en oro es como una evolución de este proceso. Para que todas las piezas, sin importar su forma, queden muy bien bañadas. También nos preguntaron si nuestras piezas se ponen negras. Nuestras piezas están hechas de bronce. Lo que ocurre es que si la pieza base es de hierro o de acero o de aluminio, si se llega a mojar o no tenemos los cuidados específicos para estas piezas, puede ocasionar oxidación. Si esta pieza de debajo se oxida, en algún momento la oxidación va a pasar por todas las capas y llegará lo negro a la parte de arriba. Entonces, es muy importante que nuestras piezas sean de un buen metal. Nuestras piezas en caro están todas bañadas en un baño estándar, pero si tú quieres garantizar la durabilidad de una pieza, lo que deben hacer es aumentar el porcentaje de oro que quieren agregarle a la pieza y así garantizar una durabilidad por mucho más tiempo. ¿Por qué le llamamos oro de 24 kilates, de 18 kilates y de 12, 14 kilates? Lo que pasa es que en las tinas de baño, que están los químicos, se derrite, por decirlo así, una barra de oro de 24 o de 18 quilates. La pieza se sumerge en esos líquidos y se le va a adherir oro de 24 o de 18 quilates. Pero no es que la pieza en realidad tenga oro de 24, solamente que las sales del oro de 24 se le adhieren a la pieza y por eso se le llama de esta forma. Como lo dijimos anteriormente, el oro de 24 quilates es mucho más amarillo que el oro de 18 o el oro de 14. Este tono se le da con el oro de tono. Esto lo que tiene es más concentración o menos concentración de oro y se deja más o menos tiempo. Pero en realidad puede ser que una pieza que digan que es de 24 y una de 18 está bañada con el mismo oro, solamente que se dejó menos tiempo y con menos concentración de energía. Una de las recomendaciones que le hacemos y es un tip muy importante para cuidar nuestras piezas bañadas en oro es no guardarlas todas juntas. Ya que es lo que va a hacer las dos piezas que están juntas, es la fricción va a crear un efecto pila, porque esta está bañada con algún voltaje y esta con otro. Entonces, lo que va a hacer es desprender las partículas de oro y por eso es que se nos va a pelar muchísimo más rápido. Otra de las preguntas que nos hicieron mucho es: ¿cómo los podemos cuidar? En nuestras redes sociales dimos algunos tips, pero en este video te vamos a dar unos más. Lo más recomendable para limpiar nuestros insumos en oro o accesorios es el vinagre, el vinagre blanco, ya que el vinagre blanco es un ácido débil que solamente va a limpiar la pieza sin dañarla ni pelarla. También podemos limpiar nuestras piezas con agua y jabón común, pero recuerda, secarlas muy bien antes, antes de guardarlas. Y guardarlas en una zona seca y que no le dé directamente ni la luz del sol ni la luz artificial. La durabilidad de estas piezas solamente depende de ti, del buen cuidado de no sumergirlas en piscinas ni en el mar, ya que esto hará que la pieza pierda su tono y se pele mucho más fácil. Te preguntarás también sobre el níquel free. El níquel puede ser un metal que cause alergias a algunas personas. Es por esto que Mucha gente recomienda que no se utilice el níquel para los baños en oro. Para reemplazar este proceso es necesario usar otro metal. Este se puede reemplazar por paladio, es un metal muy costoso. Puede llegar a ser mucho más costoso que el oro, entonces la verdad no sale para nada rentable. Lo que nosotros realizamos en Carol es que nuestras las partes que van directamente con la piel son de acero y estas no llevan baño, o sea que no tienen níquel para evitar las alergias. Al realizarle el baño a este tipo de accesorios lo que se hace es cubrir la zona que va directamente con la piel y realizar el baño con esta zona cubierta, así no cogería baño y no tiene ningún porcentaje de níquel. Y hasta aquí llegamos al final de nuestro video, esperamos que haya sido muy útil esta información, recuerda dejarnos en nuestra cajita de comentarios todas las preguntas que tengas y más ideas de videos que quieras ver. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, nos vemos en un próximo video.